hola buenos días bienvenido bienvenida a Susuro del papel No quería irme no, sí, sin antes sí, enseñaros... El bueno, voy a enseñaros un poquito de cosas random. Estos eran los papeles que me quedaron eh, por ver, por enseñaros. La... La vez anterior. Entonces, eh, en el vídeo anterior. Entonces voy a enseñaros los papeles. Mira, este se llama Cosmos. Es muy bonito. Y mapa y cosas de esa. Mira, lleva foil. Mira, qué bonito. Estos son precortados. Vienen dos hojas. Esta... Y esta, que la verdad es que es precioso, ¿eh? Es muy bonito. Lleva foil y, y foil, porque creí que esto era purpurina, pero no es foil. Mira, esta es un básico. Trae dos de cada. Mira, qué chulo. Los paso rapidito y así no aburre Trae dos, ¿eh? Bueno, pues esta sería la primera colección, no se llama como, no se llama de ninguna manera, porque es pap, pap y ya está, ¿vale? Esta sería la primera de las colecciones. Voy a enseñaros la número 1. Esto se va a caer, Mira. Lo primero, las dos páginas primeras son precortados, llevan foil. Esta es una. Ah, pues nada no, más que traer una. Aquí está la otra. Ajá. Es muy bonita esta, ¿eh? Pues esta, esta me ha encantado, ¿eh? Esta sería la segunda colección. Esta es más flipán color. Qué bonita es. ¿eh? Después tenemos esta. Que bueno, parece que es más vintage. Yo no la he visto ninguna, ¿eh? Pero todas vienen igual. Primeras dos páginas. Precortado. Este lleva mmm, purpurina. Y fue las dos cosas. Mira, esto. Me encanta. Mira. me encantó también muy muy bonita me gusta un montón bueno es que a mí las flores me gusta mucho esta es muy vintage mira pero no deja de ser bonita una y, y nada más que trae esta una pues sí una esta vez que trae una porque o si sí, una de 10, esta Estallar los papeles. Y esta sería, pues, que nada más que trae un papel. Eh, un, precorto, un papel de precortado ¿vale? Muy chula. El es gramaje espectacular, ¿eh? Muy bonita. Y por último, esta. No te caiga Por último, esta. Que, a ver. 12x12. 12, 24 papeles. Y 10 cuts, pero no sé no pone cuántos papeles. Bueno, vamos a ver. Aquí, 12x12. 12. Mira, trae esto que es un abecedario. Debería traer dos. Porque este sí es un abecedario. ¿Ves? Sí. Aquí trae la otra. Y otra más. Este trae tres. Mira. Pues esta sería la, la la última colección que a mí me suena no sé yo creo que yo la he tenido y he trabajado con ella ¿eh? me suena un montón bueno pues estas son las colecciones que me faltaban que enseñar os tengo que enseñar que pues, el otro día eh, Volvería a quedar con Gemma de Cabo y con y con María, de la mamá de Ana. Y María, la mamá de Ana. Mirad lo que me tenía preparado. No vaya a ver mucho porque es que está, pero la voy a abrir. Perdonad por el ruido del plástico, pero te voy a enseñarlo tal cual. Todo esto tengo que decir que está esta mano, ¿eh? Mira, todo esto, a excepción de la bandeja, pero todo esto está hecho por ella. Mira, esto es un decoupage. ¿Veis? Es precioso. Que la tacita con la jarrita de leche lo ha hecho ella. Mira. Esto está hecho con resina, que es un posado vaso, que si os fijáis es la misma flor que la de la bandeja. Bueno, es que tiene en mano, la verdad. ¿Veis? Con resina. Mira. Esto lo ha he hecho ya también con resina, es un azucarero. ¿Veis? Aquí la he encasulado. Pues ya me ha dicho que son mmm, micro perlitas de, de cobre. ¿Veis? El posabaso es una pasada. Y mira. Y me he hecho esta cajita por si quieres ponerle galletita. O. Mira, qué bonita. También hecha con decoupage, ¿eh? Mira. Me ha puesto hasta el té. Yo no estoy <risa> <lo mejor, risa> muchas, muchas gracias. gracias. Lo he abierto con bien. vosotros, ¿eh? No me diréis. Que no es una preciosidad Pues esto es regalo De María, la mamá de Ana Que lo voy a poner ahí Y antes de, de ponerlo digo Mira, lo voy a abrir con ella Y para enseñar eso Porque la verdad es que es una obra de arte Está súper bien hecho Súper bien terminado Bueno, esto es una virguería Me ha encantado Es súper bonito Y la tacita, preciosa Me encanta y entonces, como es un jueguecito, lo voy a poner ahí. Voy a quitarlo. Vale. Bueno, y ahora, como no tuvo bastante con eso, pues veréis. Me ha traído estos tickets, mira. Para los animal. Bueno, que viene de todo Voy a abrirlo Mira Súper chulo, en rosita Eso me lo ha traído la mamá de Ana Me ha traído esta cajita Y esto me ha flipado Estas es las que yo tenía, que no he vuelto a encontrar No sé dónde las he metido Pero mirad qué chula, qué engranaje. Estos son preciosos Son de madera, eh Y me parecen una pasada Son súper bonitos Qué bonitos son y me ha echado pincita de conejito. Os voy a enseñar más porque aquí no se acaba la cosa. Mira, me ha regalado esto para hacer... Que yo había comprado una en Teddy. Gallinita. Aquí está la gallinita hecha. Como pues nos regalaron. Os voy a enseñar más. <coughs> Mira, me ha regalado este encaje. Que esto es, vamos, nunca viene mal. Y me regaló, mira, este huevo con un conejito pinta Y me encantó. Y después, gema de Kabubi extra. Mira, me regaló este cajita, porque es una cajita de pollitos. Y dentro, mirad qué pedazo de cuenta. Mira, en rosa y dorada. Pero son de 20 milímetros, ¿eh? son grandísimas. Y esto me lo mandó, esto me lo ha regalado Gema. que me parece una pasada, mira. Y mirad que cajita de conejo, toda llena de pompones. <ríe> y no las tenéis, no tenía nada de esto. Eh. Vamos, esta cajita sí, que la tengo. Y esto tengo algo parecido, no es la misma, pero vamos. Pero es súper chula. Y después, pues mira, voy a hacer mmm, con una chica de aquí, de, de Málaga, se llama María del Mar, y el nombre se lo ha puesto en inglés, cosa que a mí me va a costar decirlo. Bueno, esto es que, vale, esto es que me lo imprimió María, mira, y ahora os voy a decir la dirección donde esta chica tiene los papeles, ¿vale? por si queréis ir a descargarlo mira este es el sitio web que se llama Onteway Craft, On Craft Shop pero como mmm, mmm, vaya a decir como pues aquí y además lo voy a dejar linkado ¿eh? esta chica que tiene una tienda de Atsi y y venden los papeles por ahí ella se llama María del Mar ¿Veis? Si estáis, podéis entrar y mirar sus colecciones. Mirad, esta me la impreso María. Como allí no funciona nada, tampoco funciona. En las dos copisterías, las la máquinas de imprimir a, a color. mira qué bonita. Es muy bonita, esta es como patchwork. Y está hecha como de tela Mira Parece un pasón Esta sería como de 6x6 Pero tú lo puedes imprimir al, Ella te manda Y tú lo puedes imprimir Al al tamaño que quieras ¿Ves? Esta es más chiquitita porque eran pruebas Dice María, yo es que estaba haciendo pruebas Pero estas también te valen para recortar El papel donde me la he impreso Es muy muy buena De muy buena calidad Mira, y esta es la otra colección, que es también preciosa. Estas son el chiquitito. Os digo que la chica tiene una tienda online, se llama Easy, y se llama Onteway Craft Shop, que os lo voy a dejar linkado para que sepáis dónde ir, porque ya sabéis que mi inglés es del pueblo Mira, no me digáis que no es una pasada Son preciosas, mira A mí es que como las flores me gustan tanto, mira los bulbos ¿Eh? Es que es una pasada La chica se llama María del Mar Mira qué bonito los narcisos. Mira los bulbos que son preciosos. Son una mira qué bonito. Qué colores. Igual, eh, esta es la misma. Tiene varias colecciones. Esta es. Eh... Yo creo que no me acuerdo de. Vamos a ver, cuando entréis en la página Tienen la colección Porque aquí no sale Aquí nada más que sale On the waycraft Que es la chica la, la, la chica que, que hace estas colecciones ¿Vale? Mira, qué bonita Es que son ideales Son muy bonitas Mira Mira es una pasada, la verdad. A mí estas láminas me gustan mucho. Y aquí hay otra, aquí debajo. Mira. Pues os dejaré el sitio web para que vayáis y le echéis un vistacito a esta chica que tiene una, unas bonitas colecciones. ¿Vale? Esto también me lo imprimió María, la mamá de Ana. Porque ya os digo que allí no... No van las máquinas. Y después fuimos a dar una vueltecita por... Por Teddy a ver lo que había. Y cogí a alguien batería y no coge nada. Pues yo cogí unas poquitas de cosas. Como esto. Que después me hace falta y no tengo. Mira, encontré estos paraguas. Vale, que había muchas figuritas, Pero a mí me gustaron los paraguas ya para la fecha que viene. Costaron un euro. Y traen, pues no sé, pero traen una pila, ¿eh? Y son aparentes mira me cogí de la parte de los novios la palabra love Que ya está ahí harta de verla Y creo que encontré, creo, de novedad que estaba así, tal cual, y me gustó mira esta mariposa, que esto es como de corcho Viene con la antenita y tal Y esto es como de DMC de eso Costó 1.75 Y encontré otra cosa muy chula Pero no tenía precio Y entonces me dijo que Que no me lo podía vender Que tenían que preguntar no sé dónde Y que no iban a preguntar en ese momento Que tenían muchas cosas Total, que no me lo pudieron vender Y, solamente, y de esta nada más que quedaba esta Si no hubiera cogido A lo mejor otra más Pues esta mira cogí rafia que a mamá me de Ana me dijo, esta es rafia, rafia, llévatela porque es verdad que es muy difícil de encontrar. Y cogí esta de rafia, cogí esto que os le he visto a vosotros, las cabezas de animalitos, de osito. Y cogí una y cogí este paquete de tres bolitas, ¿Veis? de tres tipos de colores de bolitas, uno 75 y, y me cogí un paquetillo. No, nunca la había visto y son como ovoides, No son redondas Y son muy chiquititas y las cogí Y luego Mira Compré esto que es para hacer esto Que es un conejo metido en una maceta Que me parece súper bonita Y entonces Me llevé esto que estaba en lo barato ¿eh? Costó 65 céntimos Cogí Dos corazones de estos, que la otra vez solamente pillé dos, y quería todo. Y mira, ya por último, cogí esta zanahoria hecha de crochet con un conejito que va metido en una pinzita. Pero vamos, yo la pinzita la voy a quitar, ¿veis? Y me parecieron muy monos. Y creo... ¡Vaya la Que se acabó. Pues bueno, esto ha sido todo Lo que compré Lo que me regalaron Que es que me ha encantado Habéis visto la taza except. Habéis visto la taza con. Manita arriba Con la lechera bueno, Vamos, es una pasada De bien hecho que está y, y estoy como loca Con una niña con zapatos nuevos Porque la verdad es que me ha encantado pues nada, quería enseñaros y compartirlo con vosotros. Un beso muy fuerte, nos vemos pronto y hasta la próxima. Chao, cuidaros. Bueno, ¿Cómo es? I'm praising, I'm praising. Sí, De Madrid. Y aquí los chicos que han aprendido la canción. para cantarla al público. Prose, aprose, aprose, Real Madrid. <risa> Mucho Bayern. Aprose es es es aprose es salud, salud, salud, salud. Yeah. Es, uh, salud.